...en el escenario con seguridad, puntualidad y tiempo de 2 horas 35 minutos Buenas tardes profesores, compañeros Hoy el noce Agua Ciencia cuenta eh, con el honor de dramatizar la, el fragmento de la novela 20 años después de Rosmarie Tapia Fundación Roberto por el Buen Camino celebraba su aniversario 20 años de arduo pero gratificante trabajo por primera vez hacían una fiesta. La idea fue de Luis Carlos, apoyada por Enrique. María Cristina y la directiva de la fundación eligieron a Mami para que pronunciara el discurso de fondo. Merecida distinción porque en esos años ella logró capacitarse. Primero terminó el bachillerato y después obtuvo el título de trabajadora social. Mami es una mujer humilde que luchó sin descanso para sacar a sus hijos de la miseria. El cambio en ella resultaba de una diferencia abismal al transformarse en vulgar y vestida con harapos a una dama distinguida y elegante. María Cristina recordó el día en que mami le pidió que le enseñara a caminar como una dama elegante y glamorosa. No cabía la menor duda, logró superarse en todos los aspectos. A ella le encantaban los retos, siempre decía Si alguien lo puede hacer, yo también puedo hacerlo, o moriré en el intento. En primera fila se hallaba el ministro de Seguridad Pública y a su lado, Jaime, el hijo menor de mami sin duda el preferido de su madre graduado de médico desde que el caso de Tuti menor infractor resocializado y posteriormente asesinado por uno de los agentes del crimen organizado conmoviera a la sociedad provocando una serie de acciones entre las cuales más descartada fue la fundación Roberto Revolta Camino ahora 20 años es que se de esta historia el planteamiento será puesto a prueba nuevamente y el odio, la venganza el revanchismo por un lado y la paz el perdón y la mano fraternal que ofrece las oportunidades se verán las caras otra vez procurando contribuirse en las respuestas gracias ok, para el debate tres y tres eh, si tienen, yo les digo la pregunta saben o tienen su opinión a esa mano hablan si en dado caso se quedan sin palabras para decir, simplemente dicen ya y le dan la oportunidad a alguien más que tenga algo que decir. Si no saben qué decir o no tienen opinión sobre el tema, simplemente no alzan la mano, no hablan sobre el tema, se quedan callados. Eh, empezamos. Ok, al principio de la historia se dieron una serie de hechos y sucesos. ¿Qué piensan de la, re la reacción de Jaime luego del incidente de la celebración del aniversario? ¿Fue correcta o no? ¿Por qué? Depende de la. En el que estaba porque él estaba enojado ya que le dispararon a su madre que el hijo mayor tomara la actitud que tomó okay. ¿Tienes más? ¿Tienes una más? Okay. en la historia se habla mucho de lo que fue este personaje llamado mami ese no es su nombre pero así se da conocer en el libro ella pasó por una serie de situaciones por muchos eh, muchos enfrentamientos durante toda la historia y cuando pues, podemos ver así ¿Cuál piensan ustedes que fue la razón por la que Mami aguantó tanta situación? A ver, Raiza. Eh, primero que todo buenas tardes, compañeros. Pienso yo respecto al libro que Mami fue una luchadora y una guerrera, como lo hace demostrar para su momento tuvo debilidad, Ya de que muchas veces como madre quiso decaer, pero no decaió. Era, como hace el libro, tenía preocupaciones y tenía, era alcohólica. Por ende, María Cristina llegó a la vida de Mami, fue como un rayo de luz. Y se hicieron amigas y gracias a María Cristina pudo salir adelante. Pero siento que María tuvo muchas pérdidas de hijos, lo cual también fue preocupante, porque de muchas maneras ella quiso decaer. Pero gracias a Dios, La parte o el punto este, donde hay otro personaje súper importante como lo es María Cristina en la historia. Sin ella, pues eh, con ella se dieron muchas eh, cosas dentro de este de libro. Así que les pregunto yo a ustedes: ¿qué piensan sobre la perseverancia de María Cristina? ¿Por qué motiva esto a ustedes como chicos? Siento que te motiva como un ser humano. Okay, sí. Continúa, Maísa. Siento que te motiva como un ser humano ya es que María Cristina era una joven. decir, puedo contar con ella, ya que en su momento María Cristina tuvo decaencias y también pudo llegar a ser una delincuente. Eso fue también lo que lo llevó a ella a poder darle una oportunidad de vida y un aliento más, tanto porque ella buscaba eso y un refugio para ellos. Que caigan bajo el engaño de sus maldades promesas. Y sí, me podrán matar, pero nunca intimidarán a esta organización. Ni mucho menos lo al propósito por el cual surgieron estos 20 años. Irma y su hijo se acercaron y Luis Carlos en voz baja le recomendó. Padre, no lo desafíes, un peligroso. Yo no soy más, no lo dudes. Ellos no combaten con el crimen y nosotros lo hacemos teniendo de la mano. Dando oportunidades, creando espacios en los cuales no reinen la maldad. Ese es el gran poder que Dios nos otorga. Y estoy segura que triunfaremos. La historia demuestra que siempre el bien al salvar. El crimen nunca paga. Muchas gracias. Que caigan bajo el engaño de sus maldades promesas. Y sí, me podrán matar. Pero nunca intimidarán a esta organización. Ni mucho menos obligarán al propósito por el cual surgió estos 20 años. Irma y su hijo se acercaron y Luis Carlos en voz baja le recomendó.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 Cuando salió del centro de cumplimiento, ya tenía el título de bachiller en Comercio de María Cristina lo dejó para que fuera a la universidad. que se empeñó en estudiar contabilidad, dado que le encantaban los números. Una vez guardado, graduado, pasó a ocuparse y de que la departamento de la fundación. Era austero para comprar los gastos. hablen fuerte Que el titánico, cuando salió del centro de cumplimiento, ya tenía el título de bachiller en comercio y en la de María Cristina, lo dejó para que fuera a la universidad. Él se empeñó en estudiar contabilidad, dado que le encantaban los números. Una vez guardado, pasó a ocuparse en el de la tutoria de la fundación. Era austero para comprar los gastos, y que las cuentas Hablen fuerte. En la historia se habla mucho de lo que fue este personaje llamado Mami. Ese no es su nombre, pero así se da a conocer en el libro. Ella pasó por una serie de situaciones, por muchos enfrentamientos durante toda la historia y pues lo pueden ver así. ¿Cuál piensan ustedes que fue la razón por la que Mami aguantó tantas situaciones? A ver, Maísa. Eh, que todas buenas tardes, Pienso yo respecto al libro, que Mami fue una luchadora y una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 Pero gracias a Dios que estuvo la ayuda de Dios y de María Cristina, es lo que yo pienso. Pienso que el amor de Madre fue lo que la hizo eh, aguantar tantas situaciones, a pesar de perder eh, a varios hijos, fue algo que la ayudó a ella para ver a los restantes, crecer y seguir adelante. todas esfuerzo, el esfuerzo por superarse, fue británico, cuando salió del centro de cumplimiento. Este ya tenía el título de Batía y Comercio de María Confina, lo dejó para que fuera a la universidad. Él se empeñó en estudiar contabilidad, dado que le encantaban los números. Una vez guardado, graduado, pasó a ocuparse de la departamento de la fundación. Era austero para comprar los gastos. <tose> <tose> ¡Salen fuerte!